Por defecto, no, este es el de la cámara, este, vale, micrófono, aceptar, vale, ahora sí, ahora sí, hola, qué tal, Adrián, cómo estamos, bienvenido al directo, eres el primero en llegar, voy a crearme, hola, qué tal, cómo estamos, Jerel, voy a crearme un nuevo mundo, ayer lo estuve probando, vale, y me va bien, es un poco raro, porque es diferente al otro, pero... Nos vamos a ir acostumbrando, a ver, hola de nuevo, carita sonriente, ¿vale? Entonces, eh, supervivencia, vamos a ponerlo en normal, ¿vale? Porque estoy en Betrug y más bien para ir probando, ¿vale? Vamos a dejarlo así, tal cual, directo. pollito ¿me vas a dar comida o, o eres muy pequeño para... Medio corazón, medio corazón. ¿Cierto sabíais que ahora el like tiene una animación muy chula? Si lo pulsáis vais a ver la maravilla que ha hecho YouTube. Increíble. Muchas gracias YouTube, por fin haces algo interesante. <risa> ahora te toca en el de suscripción, ¿vale? Lo dejo en el aire. Me voy a ahogar aquí en medio de... <risa> aquí. Oh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pero cómo puede ser que me ya lle... cómo se hace lo del zoom? Aquí no, no existe lo del zoom. Bueno pues nada, no, me acerco a la al ataque. Bueno la de bichos cae por ahí. Eh, voy a sobrevivir. No tengo ni idea, pero yo voy a intentarlo. Ah vale al Roblox, como quieras, claro. De hecho Espérate, ya te digo. Eh, Aaron y yo hemos.. Eh, bueno, yo le dije de crear un team. Uy. Si quieres entrar, Pigman. Bueno, qué alto está la música, por favor. Espérate. ¡Dios! ¡Qué alta está! No, no, no, no, no. ¡Qué bueno! ¡No, no! ¡Perfecto! ¡Bueno! Lo que viene detrás, chaval sí, Hay tantos que lo han hecho Estoy acostumbrada ya A ver Oye, oh, ¿esto? ¡Eh, eh, eh, eh, eh! Que me están atacando Que me está atacando una vaca ¿Qué haces encima de la vaca? Ah. ¿Me ha atacado una vaca? Increíble Espectacular ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es agua sucia! ¿Pero qué porquería es esta? ¿Se han hecho pipi y los zumos? Los zumos no, lo, los zombies Los zombies han meado zumo ¿Esto así? ¿Así? Los zombies han meado zumo Mira esto El agua está sucia Qué asco, por favor. Tenemos, tenemos bastante carbón. Y, y voy a ir consiguiendo experiencia. Qué flipas, eh. Mira, mira, mira todo el carbón que hay por aquí. Mira todo el carboncito. Bueno, bueno, bueno, espectacular. No se puede. No se puede, Diego. ¿El qué? No se puede. Ah, vale, estáis hablando entre vosotros. Muy bien, así me gusta. Interacción. Interacción en el chat. Eso me gusta. Vale, entonces eh, ta, ta ta ta ta Vale, esto fuera Vale, talo esto Bueno, talo no, quito esto Con el pico Buah, el carbón este me va a venir de faula Porque para cuando tengamos carne y tal Pues por lo menos Porque antorchas de momento tenemos, ¿vale? No se puede, digo que puedes quemar comida ah, vale, ya vale, vale, vale ya te he entendido voy a morir dios vale, me voy <risa> ay dios vale, vale, vale, vale espérate, espérate, espérate que se me ha liado un poco se me lió Paco vale, ahí está Ahí está. Varía un poco. ¡Uy! ¡Uy! Casi me explota el creeper, chaval. ¡Uh! ¡Uh! ¡Que viene otro! ¡Que hay otro por ahí! ¡Hay otro por ahí! ¡Hay, hay otro por ahí! Uh... Gracias por explotar. Menos mal. Ay Dios, que se me ha liado todo, chaval. Ay, que se me ha liado todo. Se me ha liado todo. Esto me engancha mucho. ¿El qué? Ah, a que sí, a que mola un montón, pigman Ya te lo he dicho. ¿Por, -por, ¿Por qué te crees que lo juego? ¿Por qué te crees que lo jugaba tanto ese mapa? Porque eh, engancha. Porque engancha. Y me lo veis jugar a mí y diré, Oye, yo también. Pues. Vale, espérate. Espera, espera, espera, espera, Primero. Para recuperarme. Ay, Dios mío. Que se me ha liado. Se me lió, chaval. Vale, menos mal que. Vale, espérate. Ahí está. Ahí está Cuidado que viene Ay, ay, ay, ay, ay que tengo el esqueleto Tengo el, este, el esqueleto por ahí, eh Cuidado que está el esqueleto Cuidado que los esqueletos están al lado de casa Que vienen A ver Ah, ya lo he puesto mal No la perfecto Ya lo he puesto donde no tenía que ser, ¿sabes? Bueno, es igual, no pasa nada Vosotros me entendéis, ¿no? Vosotros capichi. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? No vale No vale Ahí no va Uf, Espérate La comida La comida la comida la comida Por favor Necesitamos Necesito comer Y en la vida real también <risa> Bueno Lo que me ha hecho el creeper aquí ¿Pero qué has hecho? Espérate Madre mía que me ha liado aquí, chaval? Este creeper Este creeper Es un travieso, eh Bueno, este <risas> si solo fuera este Madre mía, la que me ha liado aquí Por favor, ¿pero qué me has hecho? Que me destrozas la zona De la naturaleza de la vida espérate. Bueno, que me estoy llenando de zumo de zombie De zumo de pis zombi. de, de, de zombie Bueno, espérate Espérate para quitar esto, ¿sabes? Puedes... Ah, puedes hacer eh, puertas, ¿sabes? Con madera y más materiales ¿Qué más materiales? Madera sí, pero ¿qué otros materiales para hacer puertas? Porque el único que conozco es el hierro Como aquí en Bedrock no sea diferente Eso es otra cuestión. Eso es otra cosa mariposa eh, ¡Hombre! El señorito señor este de aquí Caballero, el señor que me da experiencia increíble. Ah, vale. No me interesan sus ofertas, gracias señor. Muy amable. Entonces, le voy a dar otras cosas que sepáis cómo hacerlo, ¿vale? Hacer una canción. De Sofis 20 Entonces Yo reacciono a ese vídeo Y os doy promoción De vuestro canal ¿Quién lo haga? Claro ¿Os apetecería? ¿Quién quiere hacerlo? Una canción Un, un remix, ya puede ser un rap Puede ser eh, Un poema, puede ser lo que queráis ¿Vale? Eso, eso hay que verlo eso hay que verlo. ¿Lo ves? ¿Que hay una cosa roja? ¿Cómo es? Hay una cosa roja, chicos. Espérate. Voy a subir. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No puedo subir. La bruja... Espérate. Ay, Dios mío. Hay una cosa aquí. Roja. Ah. Perfecto, tanto misterio para una seta ¡Perfecto! Increíble ¿Esto qué es? ¿Esto se puede beber? Una seta sí. Tanto misterio para esto Pues me la llevo ¡Hala! Me llevo la seta ¡Bruja! Me llevo la setita ¿Y esto se podrá beber o no? Yo mejor no toco nada No vaya a ser que me vaya a envenenar Venga, va, por ella no vamos a ser tan cagones. ¡Ole! ¡Los caracoles! ¿Para qué? Eh? ¿Ahora qué? Ese Puedes cogerlo. Vale. A ver, cojo. Que me muero. Que me muero. Uf, un corazón. Un corazón. Me quedaba un corazón, chaval. Vale, pero claro, todo fuera, ¿vale? ¿Por qué? Shh. Espérate. Tranquilidad. No, no, no te enfades. Tranquilidad. Es que estoy a un corazón. Estoy a un corazón. Y lógicamente toca hacer lo siguiente. Mira, ¿por qué no? <ríe> ¿Por qué no consigues comida? Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Ahora toca hacer el huerto. Así que... Vamos a ello. Eh... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. El huerto. No sé si ponerlo al lado de la casa. Cuéntame por qué tus motivos... Me ha tirado algo, ¿no? mía, este no tiene puntería, ¿eh? Vale. Eh, creo que me retiro. Retirada. Retirada. Ay, Dios mío. Uf. Que por cierto, debajo del agua se ve diferente. ¿Lo ves? Se ve como diferente ¡Oh! No, no me lo creo No me lo creo ¿Qué dices? ¿Qué? Me he empezado Espérate un momento No, este mundo no era Acabo de caer ¿Qué? Este mundo no era Increíble me acabo de confundir de mundo de Minecraft. Era este. Ya decía yo. Hay que desmontar el chiringuito de las vallas. ¿Ves? Y ahora me falta traer otra. Mira, ahí hay otra. Perfecto. Por allí hay otra oveja. Por allí hay otra oveja. Toto, toto. ¡Oh! Hay otra rana. Lo que pasa es que no sé cómo se. Domestican las ranas ¿eh? También te lo digo Ah y explorar también chicos También vamos a ir a explorar Que ya toca ¿eh? Hoy toca explorar un poquito Ayer ya sabéis que en el primer capítulo Siempre toca Pues hacer lo típico no De la casa Que si sí buscar un poco de hierro Para poder pillar lana Y hacer la cama Eso es el típico primer capítulo Pero luego ya a medida que vayamos, vamos avanzando ya se van haciendo más cositas. Vale. Avanza, por favor. Gracias. Muy amable. Vale. Vas muy lenta. ¡Corre! ¡Salta! No, no salta la rana. La rana no salta. La rana no salta. No salta la rana, ¿eh? La rana va tranquilamente. Como si no pasara nada. Tran como si nada, ¿vale? vale Tírala al suelo el slime. Ya, pero es que si lo tiro... Ah. Es que no quiero perder a la, a la ranita, ¿sabes? Por lo menos me está siguiendo. Ya sé que se está haciendo de noche, así que voy a poner aquí una antorchita. No, no, no, no te vayas. Ranita, ven. Rana. Ten cuidado que te ahogas. ¿Qué haces ahí? Metido en el agua. Pero qué haces en el agua? No sé qué ha hecho. No, no, no sé dónde está la rana. No sé qué. No sé dónde está la rana. Ha desaparecido. Desapareció la rana, wey Desapareció la rana. La rana hizo crack. Literalmente desapareció. ¿Está la rana? ¿Y la rana? ¿Ha desaparecido? ¡Uh! Dios, qué susto. No, no está la rana. Ha desaparecido. No le gusta el agua. Es alérgica a la rana. La rana es alérgica al agua. Ay. Se me está acabando la, la batería. Así no es el, el hashtag, chiquillo. Ah, no. A ver. A ver. Por favor. ¡Multiplícate! ¡Multiplíquense! No me digas que. Ah, tanto rollo para Se le han quitado las ganas. <risa> Se le han quitado las ganas.